Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo poner un vídeo como fondo de pantalla. Vamos a la Play Store. Es una aplicación que vale menos de un euro, pero ahora está gratis. Vamos a la barra de búsqueda. Escribimos Video Live Wallpaper. Y la que os digo es esta. Valía 69 céntimos y ahora está a cero. Instalamos. Lo bueno que tiene esto que si la instalamos ya, la tendremos para siempre, en cualquier dispositivo ya que se asocia a nuestra cuenta. Ya está, vamos a abrir. Lo primero es agregar un vídeo, le damos al más, nos va a pedir permisos, entonces tenemos que permitir, ya que si no, pues la aplicación no puede acceder. Como no tengo vídeo, voy a aprovechar ahora para descargarme uno y deciros que aquí en Pisabay podéis descargar vídeos totalmente gratis, sin derechos de autor. Aquí lo tengo ya, lo señalo, le doy a seleccionar. Podría haber agregado más al mismo tiempo. Se borra la papelera. Seleccionamos, vamos a confirmar aquí. Vamos a darle a OK. Vamos a darle aquí. Y ahora le damos a establecer como fondo de pantalla. En otros dispositivos puede que varíe un poquito el sistema, pero eh, sería en cualquier caso muy fácil también. Establecer como fondo de pantalla. En un Samsung Galaxy, pues me dice que si lo quiero hago también la pantalla de bloqueo, además de la pantalla de inicio. Vamos a darle a que sí. Aquí lo tienen. Nada más, espero que os haya gustado, haberme ganado un me gusta. Si tienen cualquier duda me la dejan en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, muchas gracias.